Y luego dicen Please select a payment Está en Union Pay, Apple Pay, WeChat, Alipay, QQICBC O Face Recognition ¿Qué tal, eh? Bueno amigos, estamos aquí caminando las calles de Shanghai Estamos en la estación de East Nanjing. Y hace rato eh, Pasé por este McDonald's, que es aquí en la esquina y bueno, me pareció curioso porque no he visto en otros lugares cómo es que tiene aquí el servicio de los pequeños kioscos para comprar tus cosas y es que a veces hay mucha gente mucha cola entonces tú mismo compras ah, por cierto, dato curioso McDonald's en Chinese se dice McDonald's como esos tres caracteres <risas> mcdon y bueno, algunas de las cosas que. O de los nombres chinos, casi siempre nada más lo. cambian el nombre a. que suene más o menos similar. Por ejemplo, McDonald's, McDonald's, Lao. O Starbucks, Shinbako. Eh, bueno, supuestamente suena igual, pero. Shinbako, Starbucks. Eh, ¿Qué más? Bueno, muchas cosas. Coca-Cola, Coca-Cola, son de nada. Y. bueno, pues vamos a. Mostrarles un poquito de el servicio aquí en los pequeños kioscos. Bien. Bueno de hecho no hay mucha gente. Pero pues sí hay gente que utiliza los kioscos. Y bueno, nada más me metí para enseñarles. Eh, Vamos a el primero en inglés. Vamos a pedir un, un café americano. English English Chongguo, No. Eh, porque luego me preguntan muchas cosas en chino, y no les entiendo. Bueno, aquí está el menú, eliges todo, lo que quieras Vamos uh, a ver, Maccafe Coffee eh, Americano Make your choice, mediano mediano. Después, mediano, customize one quantity Ok, cancel out to order Lo añadimos Y luego, mira, Americano will suggest Ok, upselling siempre ya vieron ese matcha red beans Swiss aunque okay, strawberry no no nothing so no thank you y después le decimos cancel order complete vamos a completar proceed eh, checkout dice, your order has been sent to the kitchen Ok, ya se envió dice, please select a payment está en Union Pay Apple Pay WeChat al QQICBC o Face Recognition. ¿Qué tal? Eh? Bueno, vamos a pagar con el WeChat. El piso Scan de Barcode. Ok, entonces me voy a mi WeChat, aquí está. Eh, le pongo Wallet. Le pongo mi código. Y me voy a esta parte que dice Money. Y ya me da el QR code. Ya pasó Mobile has been successfully completed Me dan mi tickets Aquí está Vean esas motos son de la ELEMA Son como Uber Eats Pero aquí hay muchísimas De hecho hay una aplicación, hay después celos. Muestro. Vean. Esta es la Ulama. La aplicación de hecho se llama Ulama significa eh, ¿Tienes hambre? <ríe> Así se llama la aplicación. Estos son los que reparto. Bueno, pues ya fuimos por nuestro coffee. Digo, no es el, la mejor calidad, pero para mostrarles en el video tuve que hacerlo por ustedes. <ríe> pues bueno amigos, ¿todo bien? ¿Ustedes qué? les parece este tipo de aplicaciones, la verdad todas las cosas aquí en China, a veces la innovación y tal eh, pues están bastante interesantes esta es la calle de Nanjing por cierto, pero bueno pues así está el rollo del lao aquí en China y nos vemos a la próxima, chao chao